Pero eh, hoy lo, lo vamos a dejar pura y exclusivamente eh, todo el programa a esta respuesta frente al intento de criminali criminalización de la protesta y también una vara disciplinadora hacia la prensa que informa sobre eso. Esto no es casual porque también están llegando sumarios, ¿no? cositas penales contra las elefantas y los elefantes, ¿no? la, la gran protesta de salud que... ...conmocionó a Neuquén durante casi un mes el año pasado por esta época... ...de cual se está cumpliendo en poco tiempo más un año ¿no? del inicio de la, de la protesta. Así que hoy nos dedicamos a esto. Eh, nada, nosotros nos presentamos a declarar donde nos llamen... No hace falta que nos llamen a nuestro celular y nos digan cosas que en realidad las tienen que mandar a través de una célula de notificación. Primero. Después no sé quién les dio el celular. Más allá de que pueden conseguirlo, tienen el derecho. Nos presentamos a declarar, nos, nos sumamos, nos, a todo lo que sea siempre estar al lado de las, los laburantes. La única que nos queda en esta premisa que ya está cumpliendo 13 años. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartón. Hasta entonces.